¡Funciona! Por favor, permítanme explicarles la situación. Hace no mucho tiempo esta era mi pata de cambio y esta era una postiza perfectamente funcional. Ahora mi pata de cambio claramente ya no funciona y mi postiza está chueca y eso me enfurece. Normalmente cuando estas cosas pasan o hay que cambiar la postiza o hay que comprar una herramienta tremendamente costosa para enderezarla. Hoy día vamos a intentar ver la manera más casera, indigna y simple de enderezar una postiza y si esto funciona hoy día, hoy día vamos a hacer historia para reemplazar esto, tengo esta pata de cambio que era de la guerrera usada que resulta ser una SRAM, como, como esta, pero mmm, se jactaba de ser de aluminio dónde sale? ahí alloy aluminium esta era alloy plasticum Desgraciadamente esta pata de cambio no es salvable, pero lo que queremos intentar salvar para volver a tener una transmisión operativa es la postiza. Para salvar la postiza tenemos un perno de 100 milímetros de largo M8 y dos palitos. Y esto hoy día debería solucionar todos nuestros problemas. Lo primero que voy a hacer es instalar la pata de cambio con la postiza chueca como estaba Para mostrarles cuáles son los síntomas de una bicicleta con la postiza chueca La última vez que dije que un procedimiento iba a ser rutinario y fácil Mi bicicleta se cayó por el cerro para abajo Así que esta vez vamos a grabar paso a paso lo que ocurre Esto este, este ya va pésimo, mira <risa> ¿Qué? ¿Para dónde estás apuntando tú? Esta, esta patita está para la pata Ya que esto rápidamente no está funcionando como esperábamos Vamos a sacar la pata de cambio, vamos a enderezar la postiza A los machos, chilenos, criollo, lomo plateado ¡Tú! Amo esta bicicleta, me encanta Shibab, blue, esperemos que no se parta en dos Ahora sí podemos empezar a trabajar, ¿no? Nadie dijo que sería fácil. Si fuese fácil, sería muy fome. Vamos a pasar esta viola por acá. Y este otro por acá. Muy bien. Y este otro va acá. Cadenita, cadenita. Ahí. Y muy bien. Muy bien. Una de las cosas que ocurre cuando tienes una postiza chueca... Es que los cambios de los extremos funcionan bien y los del centro funcionan mal. O si tienes funcionando bien los del centro o de los extremos no funcionan bien. En fin, fuera con la cadena, fuera con la pata de cambio. Ahora empieza la parte creativa, que es poner este perno donde va la pata de cambio, en la postiza. Lo vamos a apretar en medida caimán. Paso número uno, check. Ya con solo poner ese perno ahí, uno puede ver hacia dónde está chueca la postiza y está realmente chueca. Pero para hacer un trabajo más profesional y tener una referencia mejor, Vamos a usar estos palitos. El objetivo principal acá es que este palito quede 90 grados. Lo puedes fijar con pegamento, con un perno, clavos, lo que quieras. Yo voy a usar esta prensa porque la tengo a mano. Así que vamos a poner esto aquí. Vamos a poner nuestra escuadra acá. Sería mucho más fácil si... Ahí. Check. Ahora vamos a poner nuestra guía de esta manera, pero necesitamos que esté en dos lugares donde el neumático, que es a lo que lo vamos a firmar, esté totalmente derecho o al menos a la misma distancia del marco, para saber que esta escuadra está cuadrada, valga la redundancia, con la rueda para que este ángulo sirva de algo. Eso sería muy fácil hacerlo si nuestra rueda estuviese centrada, pero esta no está perfecta, así que vamos a tomar dos partes de la llanta que estén más o menos en las mismas condiciones si acá tengo un dedo de distancia quiero que en el otro lugar donde voy a poner mi referencia haya un dedo de distancia también, entonces vamos a tomar este y este ya que mi rueda está asquerosa lo voy a marcar con el dedo y con la nunca bien ponderada cámara vamos a instalar nuestro sistema ahí listo Ahora que tenemos esto instalado, tenemos que tomar dos puntos de referencia. Este puede ser el primero y a 90 grados tenemos que tomar el segundo, que sería ahí que claramente se ve que la postiza está muy chueca en ese sentido. Voy a tratar de dejar mi escuadra apuntando lo mejor posible y vamos a tirar de acá hacia atrás. Eso mejoró bastante, pero se puede ver que aún no está listo, El de falta. Entonces un poco más... ¡Que no se rompa! Un poco más ¡Que no se rompa! Ahí está perfecto Mirándola de arriba hacia abajo está prácticamente perfecto Que esté derecha en este plano no me basta Necesito que esté derecha también en este plano Mirándola de acá atrás Veo que está un poco levantada la punta O sea, la, la cabeza del perno Entonces... Esta la tengo que bajar Un poco más. Este movimiento no me gustó, pero se logra. Ahí lo veo bien. Y aquí todavía lo veo bien. Se supone que nuestra postiza está derecha. Ahora simplemente hay que comprobarlo. Estamos bien en este ángulo. Y estamos bien en este ángulo, así que, si es que esto funciona haciéndolo a la rápida, se puede hacer una escuadra mucho mejor para poder enderezar la postiza sin que este palo esté dando este jugo con las cámaras. Esta, esta sería la definición máxima de casero. No voy a poder haber caído más bajo, todo sea por el... por el mountain bike. Hoy la veo derechita. Me está jugando. Uh, está perfecta. Está alineada con la rueda y todo. <risa> Esto me tiene emocionado. Cadena, cadena, cadena. Cadena, cadena, cadena, cadena. Missing link. Missing link. El missing link es un link. Así más o menos se ve una pata de cambio que está derecha. A pesar de que esta pata de cambio es usada y está gastada y tiene juego, se ve. Yo la veo bastante bien alineada Sin más preámbulos, este es el momento que yo al menos estaba esperando Vamos a ver si funciona Vamos que tú puedes... Ok Voy a tirar un poco la piola hasta que pase el cambio Porque ahora está todo desregulado Ahí pasó Baja Sube, sube, sube, sube, sube. Sube. Ay, le costó un poquito. Oye, déstense la piola un poco. ¡Nada! ¡La dura! ¡Tenemos bici de nuevo! <risa> ¡Funciona! Oh, qué hermoso Podría mirar esto todo el día ¡Woo! Esta transmisión nuevamente está operativa y brutal A esta bicicleta le vamos a estar dando como caja de nuevo Así que eso me tiene emocionado Para este proyecto lo único que ocupamos, como les decía, es un perno firme de en este caso 100 milímetros M8, con dos tuercas M8, nada más para apretar eso usamos una llave francesa o inglesa, no me acuerdo, y un caimán para regular la pata de cambio que aún no está regulada, hay un vídeo sobre eso eh, lo hice hace mucho tiempo, les voy a dejar un link por acá ahí pueden ver cómo se ocupa el B-screw y los límites de, de la pata de cambio Además de eso, ocupamos creo que un Allen de 5 para poner y sacar la pata y atornillar la piola. Porque atornillar la piola no era necesario, pero como tuvimos que cambiar pata de cambio, hubo que hacerlo. Además de eso, cámaras. Benditas sean las cámaras, vuelvan a su lugar. Muy bien guardadas. Una escuadra. Y cualquier cosa que te pueda servir para ponerla en la rueda. En dos puntos donde... Esta rueda está un poco chueca, pero este punto... Y este punto que marqué, indignamente, cuando pasan por el marco están a la misma distancia. Ahí y ahí. Eso significa que si ponen la escuadra justo entre estos dos puntos, como la cruzamos anteriormente, deberías tener una buena referencia para poder enderezar tu costiza. Y esto parece un trabajo profesional como muy pocos que hemos hecho. Así que lo único que me queda por decir es que... <coughs> si te gustó este video, sobre la solución más indignamente económica para recuperar la postiza de tu bicicleta y hacer que tus cambios pasen perfecto, dale un like a este video. Si tienes algún amigo que tenga la postiza chueca que estoy seguro que lo tienes, compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo inventos de este estilo. Funcionó perfecto. Nos vemos en el cerro.